Bueno, 2 de abril, uh, 10 años de la inundación en la ciudad de La Plata. Eh, nos paramos un poco a, a revisar y a reflexionar. Es por eso que tenemos en comunicación en este momento eh, a Luis Arias, ex juez y actual concejal por el Frente de Todos en la ciudad de La Plata. Luis, bienvenido. ¿Cómo va? Hola, qué tal. un placer hablar con ustedes. Por favor, eh, gracias por atendernos. Y bueno, además de, de vecino, eh, de la ciudad eh, que, que sufriste la inundación, en ese momento era juez eh, y te costó la destitución del cargo querer saber qué había pasado en la inundación, ¿no? Sí, yo creo que fue una de las cuestiones decisivas por las cuales eh, se produjo mi destitución, mi desplazamiento del cargo, ¿sí? Eh, nosotros en, eh, Yo recibo esa... Esa causa, el día 5 de abril de 2013, una causa que inició Julián Axad defensor oficial, para... no era una causa penal, y lo digo porque eh, en ese momento los jueces y fiscales penales me hicieron la vida imposible para quitarme la causa, el juez Atencio, eh, o para interferir en, la, en, la, en el trámite jurisdiccional, ¿no?, el el fiscal Paulini y tantos otros, pero después cuando a ellos les tocó hacer su tarea, que es juzgar las conductas penales, delictivas, eh, no lo hicieron, eh, no condenaron a nadie. Pero en ese momento hasta se decía que yo llevaba una causa paralela. Si vos repasás las noticias de, de aquel tiempo, muchos periodistas decían eh, ¿y qué opina de la causa paralela que lleva Arias? <ríe> eh, bueno, mi, mi competencia fue ratificada por la Corte, eh, que además las sentencias que yo dicté, que no fue solamente el número de víctimas, sino también la, una sentencia en una causa por la morgue judicial, otra por la relocalización, fueron todas confirmadas por la Cámara y por la eh, Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, creo que fue un momento muy difícil, eh, además de tener que, que lidiar con, con los funcionarios políticos en ese momento que intentaban frenar el cómputo de víctimas, tuve que lidiar con también parte del Poder Judicial que, como te digo, eh, actuó eh, en consonancia con el Poder Político para, para impedir que, que la causa prosperara. ¿En la justicia se continuó en estos 10 años con algún tipo de investigación al respecto? No, eh, hubo... Es decir, hablar de la justicia es amplio, ¿no? Sí. Eh, una cosa fueron las causas contenciosas administrativas uh -huh. que yo llevé a cabo. Eh, yo dicté sentencia por el número de víctimas de inundación en marzo de 2014, en menos de un año. Eh, esto es inédito en el Poder Judicial, ¿no? Las causas suelen durar muchos años. La nuestra duró 11 meses. En 11 meses nosotros estuvimos en condición. Luego de un trabajo exhaustivo que nos llevó muchísimo tiempo y muchísimos dolores de cabeza, avanzamos, y pudimos determinar el número de víctimas, eh, que fue de 89 y 16 casos dudosos. Eh, y, y después, bueno, eh, como te digo, eh, dictamos otras sentencias, algunas muy trabajosas, como la que inició la defensora oficial Ida German, también también este, la asesora de incapaces Ida German que, que por las familias y los niños que vivían en los márgenes de los arroyos, una causa que hicimos múltiples audiencias, fuimos solucionando caso por caso, y dictamos sentencia, que también fue confirmada por la Cámara, eh, por el derecho al hábitat, por el derecho a vivir en un lugar seguro de todas esas personas, y, y también, bueno, la causa de la morgue, donde quedó demostrado que, que la policía seguía con las mismas prácticas de la dictadura militar, enterrando personas como NN o con una identidad cambiada, eh, y esto realmente fue muy grave porque, eh, digamos, todos los desaparecidos en, en democracia pueden haber corrido esa suerte y luego van al osario común y no, no se pueden identificar nunca más. Este, bueno, eh, tratamos de, de corregir esa situación con una sentencia eh, que se dictó en una causa que inició la, la Comisión por la Memoria. Todo eso lo hicimos en, en muy poco tiempo, eh, pero el fuero penal no avanzó. El fuero penal fue otra cosa, el fuero penal se dedicó a hacerme la vida imposible, el juez Atencio, el fiscal Paulini, el fiscal Condomía Corta, a comienzo que, que delegó muchas, eh, gran parte de investigación en, en la policía, que no ordenó las autopsias y que fue denunciado por esa situación, eh, por un colectivo de, este, de derechos humanos, eh, pero después de, de, de esa etapa, donde incluso el juez Atencio me planteó una, una cuestión de competencia que paralizó la causa durante 18 días, hasta que la Corte me dio la, la razón, la competencia, eh, y que se perju perjudicó muchísima prueba que teníamos dispuesta, no como un rastrillaje en el, en el bañado del Maldonado. Eh, bueno, él perjudicó mucho la causa de todo eso, pero después, la que, cuando hubo que evaluar la responsabilidad penal de los funcionarios, eh, fue, digamos, si, aplicar un sistema de impunidad que, que derivó en, en, una condena, en una sola condena a, a un funcionario de menor jerarquía a cargo de la Dirección de Defensa Civil hoy por hoy eh, Luis eh, Arias sos concejal eh, en la ciudad de la plata y también abogado representante de, de los de del arroyo el pescado digo ahí donde, donde se están queriendo se, se está queriendo construir arriba de humedales co, con la importancia que tienen justamente para evitar inundaciones eh, de qué manera se se, está, eh, se continúa con, con esta agenda de tratar de, de evitar las, eh, las inundaciones cómo estamos en ese sentido en la plata? Bueno, eh, eh, aclararte que no soy el abogado de los vecinos, el abogado de Sebastián Macucho, eh, pero sí eh, tra trabaja él dentro de nuestro, nuestra Bien. organización política Bien. y nuestro equipo eh, jurídico. Y, y bueno, eh, estamos convivimos en una ciudad inundable. Eh, sabemos que las obras mitigan el problema, pero no lo resuelven, es, es es imposible pensar que a través de las obras vamos a dominar la naturaleza de tal manera no tener inundaciones. Esto es eh, un absurdo, sobre el cual muchos siguen insistiendo. Es decir, no hay obras. Bueno, ¿qué obras pueden detener un terremoto, un, un volcán, incluso los tsunamis? ¿no? Eh, es decir, Japón hizo murallas enormes para eh, evitar los tsunamis y en, en el último, creo que fue 2014, los barcos pasaban por arriba. Entonces, me parece que luchar contra la naturaleza es imposible y es caro. Eh, lo mejor es convivir con ella, lo mejor es respetar a nuestra naturaleza, nuestra madre tierra, eh, donde hay un arroyo, no taparlo, no entubarlo, no taparlo con, con, con edificaciones, eh, no eh, someterlo a la especulación inmobiliaria que domina la planificación de nuestra ciudad. Y, y bueno, me parece que eh, tenemos que saber qué hacer. Este es el punto fundamental y en la cual nosotros centramos en nuestra acción política también. Saber qué hacer. Cuidar la naturaleza como el arroyo del pescado, ¿no? que eh, Hubo que judicializar la cuestión para que el municipio no construya a, eh, eh, en ese humedal que está protegido por el provincial y que es el único humedal que nos queda eh, intacto, ¿no? Uh -huh. bah, intacto no, pero que conservamos en gran parte. Eh, y, y bueno, pero eh, tratar de luchar contra las resonificaciones que se hacen en la Cuenca Alta de los Arroyos, Rodríguez, Carnaval eh, y otros que, que perjudican enormemente, decir, no, no, lamentablemente no, no podemos explicarlo tal vez adecuadamente a los medios de comunicación para que, tome, para que se tome conciencia de lo que esto significa, pero en cada resonificación que, que se hace a fin de año, que hace Julio Garrón, pasándola por el Consejo Liberante, sí. aprobándola con sus mayorías automáticas, eh, entre gallo y medianoche, porque la gente está por festejar la Navidad, el Año Nuevo. Bueno, ahí meten las rezonificaciones, que son negocios inmobiliarios millonarios, que históricamente han financiado la política, todos sabemos, y que eh, se construyen todo sobre las Cuencas Altas, eh, allá por la zona del Gran Bel, por la zona norte, por la zona oeste, eh, y esto implica que quienes viven en las zonas bajas se van a inundar más y más rápido. ¿Por qué? Porque el agua no va a absorber en la zona alta eh, ni, ni, y, va, y va a escurrir a mayor velocidad. Esto es lo que, va, lo que viene sucediendo y que nosotros estamos tratando de evitar, eh, sin éxito, porque no tenemos mayoría en el Consejo deliberante al frente de todos, pero hemos luchado contra eso, contra... Eh, digamos, eh, para que la, los emprendimientos paguen el, el, la plusvalía que tienen que, el, el tributo por plusvalía que tienen que abonar por la valorización de sus tierras. Eh, y de, dedicarlas a los barrios más, más aventajados, más olvidados, que es lo que ordena la ley de hábitat, ¿no? Es algo que se nos ocurre a nosotros. Eso ya está legislado, solo que el intendente no lo cumple. Eh, porque hay negocio no creo que haya negocio más grande que dividir la tierra. Vos tenés una hectárea rural que vale mil dólares, eh, la pasás por el Consejo Liberante, la convertís en una zona residencial y vamos a suponer que haces nada más que cuatro lotes de 2.500 metros cada uno, ¿no? De 25%, para que la gente lo entienda. Sí. Este, y cada lote lo vendés a mil dólares, o sea, ganaste... 370 mil dólares por hectárea sin hacer nada. Pones un cartelito con el mismo campo y una maqueta, de, una foto de la maqueta de lo que pretendés hacer. No hay inversiones, no hay eh, mérito de nadie. Simplemente un cambio de zonificación te cambia el valor de la tierra y te provoca una valorización enorme por un acto estatal que se lo quedan privados, lógicamente. Uh -huh. Entonces, eh, eso tiene que pagar un impuesto, que está previsto en la ley, que se llama eh, tributo eh, por plusvalía, y, y que nunca se ha cobrado. Julio Barro nunca lo cobró. Lo cobró una sola vez, por primera vez el año pasado, eh, en el, el barrio La Cañada 2, y lo utilizó para hacer una rotonda en el mismo barrio, o sea, para beneficiar al mismo barrio que puso la plata. Entonces, es decir, eh, no lo cobró en definitiva, y ese dinero se debe destinar a los barrios populares. Entonces, ¿qué tenemos en la ciudad? Un desequilibrio, una desigualdad enorme donde están los barrios que no tienen nada, no tienen agua, no tienen luz, no tienen mucho menos lo a cagar no tienen pavimento, y por otro lado, este, los las urbanizaciones privadas, los barrios cerrados o semicerrados que se están construyendo en la norte, en zona norte y oeste. Uh -huh. eh, es decir, la ciudad crece de una manera muy desigual, y la infraestructura está que se hace, eh, como lo, el asfalto, es para abastecer a estos barrios, es decir, la, la, qué, ¿qué obra hizo Julio Garro? Dice que hizo 150 kilómetros de asfalto, mentira, eso lo hizo la provincia, Camino Centenario, la 66, la 32, hace días hemos tenido un escándalo, la obra se inauguró dos veces, la de la 32, la inaugura el intendente y la go, inaugura el gobernador, bueno, el intendente no la hizo, la hizo el gobernador sí. con fondos de la nación, y él se la atribuye, lo mismo del Camino Centenario y todas las obras, pero sí hizo una obra, que fue la 467, eh, en Citibel, que justamente es donde él vive, en el country Grand Bell, eh, se asfaltó la calle y le asfaltó la calle a sus amigos de los country cercanos. Eh, esto es lo que viene sucediendo, esta es la tragedia de La Plata, que si vuelve a haber una inundación, eh, va a ser peor todavía, con menos caudal de agua, va a ser peor. Toda la zona alta de los arroyos ocupados, también por producciones intensivas, en, en el caso del arroyo del pescado, allá por ruta 36 y 600 y pico, vayan ustedes a ver lo que es eso, un invernáculo al lado del otro, eh, en la cuenca alta del arroyo del pescado. Entonces, bueno, eh, hay un desmanejo territorial que tiene que ver con los negocios inmobiliarios. Cuando Garro estaba sentado en la mesa judicial, eh, la famosa mesa judicial, no era una mesa judicial, era una mesa empresarial, ahí estaban los desarrolladores inmobiliarios, los representantes de las inmobiliarias, eh, ¿y, qué así? ¿y por qué estaban ahí? Y porque les molestaba la acción de los sindicatos, legal o ilegal, es otra cosa, el Pata Medina, la UOCRA, eso es otra cosa, pero estaban ahí para proteger la rentabilidad del negocio eh, de, los, de estos empresarios frente a la pretensión legítima o ilegítima de los sindicatos. Bueno, ¿qué hacía el intendente sentado en esa mesa para proteger esos intereses? No estaban ahí para ver cómo se desarrolla la ciudad equilibradamente, cómo lo estamos de infraestructura a los barrios, no. Estaban para proteger a los empresarios de la acción de los sindicatos. Estamos todos locos. Es decir, esto no lo ve nadie, no lo dice nadie. Entonces... Eh, bueno, est esta reunión que fue la mesa judicial se traduce en una política de la ciudad tendiente a que estos empresarios ganen cientos de millones de dólares. Barrio La Cañada 2, eh, con el ejemplo que te di, son más de 50 millones de dólares que han ganado y que a mí no me jodan, no me digan que eso se lo dejan gra ganar gratis. Es obvio que ahí tienen que pasar previamente por alguna oficina, ustedes me entienden, para que les aprueben el proyecto, obviamente. Eh, Luis, <ríe> No y... piensen mal, este, no, pero es, es cierto que es una fuente de corrupción enorme. Sí. Nadie te deja hacer un negocio de 50 millones de dólares perjudicando a la ciudad arriba de los arroyos gratis. Entonces, este, eh, bueno, es, es, es un problema tremendo que vivimos, y que, y que tenemos que solucionar. Luis Arias, y por último, para cerrar, eh, en este sentido, ¿cuál, ¿cuál es el proyecto o, o la propuesta frente a, a esto que decís eh, por parte del Frente de Todos, ¿no? o del proyecto político de, del que hoy eh, formás parte, pero que bueno vos venís con esta agenda ya hace justamente 10 años? Eh, viene por el, el proyecto de reducción de riesgos, que, que el intendente, nos contaba, nos cuentan también los vecinos y las vecinas de las asambleas, que el intendente anuncia, anuncia, pero nunca deja ver. Digo, ¿por dónde viene esa agenda concreta de, de, de propuestas? Bueno, mirá, eh, el informe de la universidad está, está muy bien. Es un informe técnico que debemos tener en cuenta, que el intendente no tiene en cuenta. Están relevados todos los barrios ahí. Sí. Eh, y, y nosotros hemos presentado proyectos para que se apruebe y se le dé fuerza legal a ese informe y, y que se tenga en cuenta al momento de la planificación, porque ahí está señalado barrio por barrio cuál se inunda y que las columnas de alumbrado público tengan un color, y lo mismo en los nomencladores de las calles, un color distinto de acuerdo al riego, rojo, naranja, amarillo, verde, que son los que usa la universidad. Eh, y, que la, y nos empecemos a familiarizar con las zonas que son inundables y cuáles no. Y si te sorprende una inundación en la calle, vos mirando la columna sepas a dónde ir. Y que estén señalizadas las cosas concretas, ¿no es cierto?, para tomar conciencia de, de, de, de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Nos falta educación ambiental y, y, y, y formación para saber qué hacen en las inundaciones en las escuelas, que los chicos sepan qué hacer y que se lo transmiten a sus padres. Nos falta eh, un tratamiento de residuos adecuado para, para que no, eh, no se obstruyan las bocas de tormenta. Necesitamos planificar y sobre todo necesitamos respetar a nuestra naturaleza, eh, convivir con ella armónicamente, no tapar el arroyo con un caño o con un emprendimiento inmobiliario. Esto es lo que necesitamos. Nosotros tenemos un proyecto de ciudad que intenta convivir armoniosamente con la naturaleza queremos una planificación articulada con todos los sectores de los barrios, queremos descentralizar la ciudad, sacar de la ciudad eh, las actividades que se puedan, el, el Poder Judicial, la actividad administrativa, para de, un poco descomprimir el tránsito, el caos que actualmente existe y hacerlo ordenadamente con la comunidad, también descentralizar políticamente, generar comunas que los eh, sean electos los este, delegados municipales eh, y trabajar articuladamente con la Universidad Nacional de La Plata que es eh, un motor eh, de conocimiento enorme que creo que nos brindaría soluciones a, a, mucho, a muchas cuestiones como por ejemplo la alimentaria, no tiene una planta de alimentos, tiene una planta para construir viviendas y nosotros no lo estamos aprovechando adecuadamente. Eh, en fin, podría decirte muchas cosas pero fundamentalmente lo que necesitamos es mejorar la calidad de vida de la gente y esto se logra respetando y conviviendo armoniosamente con la naturaleza, tomando conciencia de que vivimos en una ciudad inundable y que de acuerdo a eso tenemos que cambiar la forma de construir nuestras casas, la forma, el, el, el transporte público, la forma de, de, de vivir, porque esa es nuestra vulnerabilidad y tenemos que reconocerla, lejos de esconderla bajo la alfombra como se viene haciendo hasta ahora. Clarísimo. Luis, como siempre, te agradecemos este ratito para Estación Sur. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Pasaba Luis Arias, ex juez y actual concejal por el Frente de Todos, a 10 años de la inundación en la ciudad de La Plata.